Hola, ¿cómo estás? Otra semana más, otro jueves más aquí en La Fe que Conquista, siempre dándole las buenas nuevas de Reino de los Cielos. Esta semana, el Espíritu Santo ha direccionado que este, esta misión sea llamada ídolos ocultos dentro de las iglesias. Vemos un, un título muy hermoso, maravilloso que nos pone en esta semana el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a hacer tres preguntas en esta semana. La primera pregunta: ¿Qué es idolatría? La segunda, ¿quién es el centro de nuestras vidas? La tercera pregunta, ¿cómo identificas si adoras a ídolos? Entonces, recordemos que el Espíritu Santo, la primera, la primera pregunta que nos hace es, ¿qué es idolatría? Y recordemos que en el Éxodo, capítulo 20 del, del, del estoy buscando, uh, capítulo 20 del versículo 4 y 5, nos dice, mis hermanos de cristianos, en la gloria aquí de la fe que conquista, nos dice en el 4 y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 en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 4 al 5. Eh, la idolatría es adorar la creación antes del creador. Y vemos hoy en día que en las iglesias, hoy en día no estoy hablando únicamente de, de los templos, los templos pues, también se estaban hablando de iglesias como seres humanos, cada uno de nosotros somos seres, eh, somos iglesia, esa iglesia que el Señor está buscando, esa novia. Que, que realmente está buscando que esa novia realmente lo busque a él, pero no lo están buscando. ¿A qué ídolo le dedicas a, o te sometes más tiempo, mis hermanos? Y el Espíritu Santo nos ponía uh, y nos pone eh, en esta semana que hay mucha gente que le dedica a su tiempo, también otro a, al esfuerzo, al sacrificio de ellos mismos, más no a lo que el Señor ha hecho por cada uno de ellos. Recuerda que donde está tu tesoro, ahí está que tu corazón. Y el Espíritu Santo nos da tres puntos muy importantes en esta emisión. Dios debe ser especial en tu vida, siempre. Él debe ser lo primero, segundo y tercero en tu vida. Y de, después viene lo otro, mis hermanos de Cristianos, en la Gloria. En un hogar, Dios, hombre, mujer, hijos, la familia. Después viene el resto, mis hermanos de Cristianos, en la Gloria, querido televidente. Dios quiere una relación especial, una vez más, con su novia, con su iglesia. Quiere una, una relación especialmente contigo. Y, y esto es lo que está el Señor Tratando de hacer mucho hace mucho tiempo, buscar, a, está buscando al hombre. De Génesis, de Apocalipsis, el Señor está siempre buscando esta relación con, con el hombre. No es el hombre buscando a Dios, sino Dios siempre buscando al hombre. Otro punto que nos pone el Espíritu Santo, que, que Él sea el centro de nuestras vidas. Y cuando te digo que Él sea el centro de nuestras vidas, viene otra pregunta a esto. ¿Quién es el centro de tu vida? Tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hijos, el trabajo, el carro, la casa, lo que tú tengas. Y si tu, si tu respuesta es esa y no Cristo, ahí hay un problema, mis hermanos, de que no en la gloria, que la fe que conquista. De Cristo debe ser lo primero. Después vendrá lo otro. Llegó un, mo un momento de ponerlo en tu vida, en tu primer lugar, una vez más, otro punto que nos pone el Espíritu Santo. Ten ese anhelo para buscar su presencia y también esa santidad. Recuerda, tú teniendo la presencia del Señor, todo es más llevadero, todo más. Es, eh, tienes que entregar esas cargas, dejar a esos ídolos. Nada, ah, te sirve ganar mucho dinero, tener tantas casas, tantos carros, pero no tienen la presencia de Dios. Recuerda que estamos en tiempos postreros y debes de buscar una eternidad con el quien con, eh, con el gran yo soy, en el nombre poderoso de Jesucristo y siempre estar lleno de tu santo espíritu. De esta manera, viene otra pregunta a lo que te estoy haciendo. Ya, mira, han surgido varias preguntas eh, en, este, en esta emisión. Creo que de pronto vamos a ir a una, a una segunda parte. ¿Qué es más peligroso, una muerte corporal o una muerte espiritual? ¿Qué crees tú que es más peligroso, una muerte corporal o una muerte eh, eh, espiritual? Bueno, ahí el Espíritu Santo te responde. ¿Qué es peor, los dioses o la pornografía? Esos dioses que tú estás adorando una vez más, el dinero, el carro, aquella personita, eh, aquel, aquella, aquel teléfono o la pornografía. Otra pregunta que nos hace, si ¿sí ves que todo viene de uh, una pregunta, va sacando más preguntas, estamos como desmenuzando, estamos yendo a lo más profundo en el nombre poderoso de Jesucristo. Los dioses... O colocarte tú en el centro de tu vida. Muchas veces tú eres ese mismo Dios. Tú te crees más que los demás. Tú te crees que tú lo puedes hacer solo. Hace mucho tiempo, mis hermanos, lo he compartido con cada uno de vosotros. Yo creía que yo no necesitaba a Dios, que yo lo podía. Que todo lo que yo compraba era por mi esfuerzo. y que Yo, yo, yo decía hace mucho tiempo y le pedí perdón a Dios. Yo decía, yo no necesito de ese Dios. Yo puedo comprar esas cosas. Yo dependo de mí mismo. Y fue así que con el tiempo eh, el Señor me procesó, terminé viviendo en la calle, supe que fue realmente, me, me vi como ese Nabucodonosor que, vi, que, que lo mandó a ese bosque como ese animal y después fue rescatado y realmente entendió que el que se debe llevar la gloria, la honra y el poder es nuestro amado Jesucristo. La Biblia nos dice que es más fácil pelear contra Uh, que es más difícil pelear contra lo interno que contra lo externo. ¿Por qué? Lo externo tú lo puedes identificar. ¿Qué estás idolatrando? ¿Qué estás poniendo eh, en lo primero, en lo segundo y en lo tercero? En lo externo. Pero en lo interno, mis hermanos de cruceros en la gloria, querido televidente, miren lo que nos dice el Espíritu Santo en nuestros apuntes. Muchas veces aparentamos que la idolatría que hay en nuestro corazón son cosas pequeñas, frases pequeñas. Y realmente esa parte interna, ese ego, esa levadura que tú tienes, ese, esa, esa parte pedante, te hace que ser una persona ciega. Entonces eso es lo que nos pone el Espíritu Santo en este tema maravilloso, ídolos ocultos dentro de las iglesias. Tremendo. Y le puedes mentir a la gente, le puedes mentir a, a otras personas, te puedes mentir a ti mismo, pero no le puedes mentir quién, a este Dios vivo y de poder. Es más peligroso nuestro corazón que un rival externo. Eso sí, es claro. Todo lo que entra uh, por estos ojos o esos pensamientos llegan al corazón. Y cuando lleguen al corazón, mis hermanos, hay un problema muy grande. Por eso el Señor te está diciendo: ten esa más esa comunión, ponme en primer lugar. Por mí, en primero, segundo, tercero. Después vendrá todo por. Viene por todo por añadidura, mis hermanos. Dios te dice, gloria. Algo muy importante que nos dice el Señor, nos da unos ejemplos. Saúl, el rey David, eh, Saúl eh, creía que él podía depender de sí mismo y comenzó a un, a un punto de su vida no obedecer las órdenes del Señor. Él decía que él era, él era el rey y que prácticamente no necesitaba de Dios. O vemos a, a un rey David que comenzó a mirar por los balcones, a hacer cosas que no debería hacer, a negar muchas cosas y creerse... Llegó un punto que la carne le ganó más que lo que le decía el Señor. Entonces, él, le pudo, él pudo engañar al hombre, pero a través de su profeta le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y fue descubierto, mis hermanos. ¿Cómo identifico si adoro un ídolo? Mucha gente, muchas gentes o personas preguntarán, ¿cómo identificas? Y, un punto, y unos puntos que nos pone el Espíritu Santo, como cuando tienes un trabajo, si tu actitud, tu forma de comportarte cambia, hay un problema. Que no tienes a quien, a Jesucristo en tu vida. Otro punto muy importante es que nos pone, este, que las cosas que estás haciendo o necesitas eh, en tu vida, eh, que si te trae algo bueno o malo, si te trae algo malo es que realmente Jesucristo no está en tu vida. Y un, y un punto, tercer punto muy importante que nos trae el Espíritu Santo, que me dice, y lo escribí, ¿No es acaso Jesucristo y su muerte suficiente para llenar todas nuestras necesidades y nuestras debilidades y dolencias? No es suficiente eso, entre esas cargas, pero vemos una vez más que la gente está idolatrando todo este mundo, los afanes, el carro, el teléfono, la computadora, eh, las amistades, el amigo, la esposa, la esposa, los hijos, eh, ahora de ser Dios vivo de poder. Ese Dios vivo de poder que muchas veces dicen, muchas personas dicen que son fábulas, que es un Peter Pan, o en inglés un Peter Pan. Eh, ese Dios que se burlan, que a lo personal me ha transformado mi vida, a lo personal que yo tenía ídolos, como un carro con muchas, muchas cosas, que no era realmente feliz. Pero cuando entendí que ese Dios invisible, ese Dios vivo de poder, que dio a su Hijo, mi Génito, por mis pecados, para darme una vida eterna, Cambió mi vida. Muchas, muchas gentes eh, pensarán que, que estoy perdiendo el tiempo, pero si lo perdí, lo perdí con amor. Y sabré, y sabré que en esa vida eterna, yo iré valió la pena, porque era de verdad. Eh, ¿Qué puede ser un ídolo en tu vida, mis hermanos? Mira lo que nos pone el Espíritu Santo. Pueden ser personas, eh, tu pareja, tu familia, tu cuerpo, uh, hasta nosotros mismos. Cuando digo tu cuerpo, eh, que ahora es que se estiran, eh, quieren hacer tatuajes, quieren destruir lo que el Señor ha creado. El Señor lo edificó, te edificó de esa, de esa manera o algo, eh, o si necesitas hacer una energía, por, porque también el Señor creó la ciencia para de pronto si esa persona tuvo una quemadura, hagas una cosa diferente, si el Señor te diseñó de esa manera, es la manera que tú necesitas ser. No necesitas aparentar, pero es lo que vimos hoy, mujeres que quieren ser voluminosas. Y es algo que, bueno, oramos por cada una de ellas y también de los hombres, para que el Señor sea tocando esas almas en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor te pregunta hoy, el Señor te hace unas preguntas maravillosas en este devocional, en esta emisión de la fe conquista. Cuando subes una foto en las redes sociales y mira lo que, pone, lo que pone el Espíritu Santo, ¿cuál es tu verdadera intención? ¿Cuál es tu verdadera intención al subir esa esa foto en las redes sociales? Y mira lo que me pone, me pone el Espíritu Santo. ¿Será tal, vez, uh, ¿Será tal vez que quieres lucirte para qué? para que te vean? ¿Quieres atraer atención, atraer celos? ¿Mostrar lo perfecta que es tu vida sin Cristo Jesús? Hoy vemos un cristianismo, hoy vemos en las redes sociales, Dios mío, yo digo las mujeres, no todas, no todas, pero vemos un gran porcentaje que están mostrando sus cuerpos, sus privados, yo digo. A lo personal, yo no muestro mi familia, mi familia es privada, mi familia es mi tesoro, porque el Señor me la ha dado. Entonces cada día estoy siendo mejor, cada día estoy ayudando a que realmente a dar un buen ejemplo. Porque de esos frutos los conoceréis. quiero ser ese buen fruto y lo que, ese legado que el día que Dios me lleve a su presencia, si él no ha venido, que mis generaciones, mi familia diga, wow, lo de lo que era a lo que es y lo que fue. Tenía ídolos pero adoro este Dios vivo de poder y mira lo que hemos aprendido en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, mis hermanos, vamos a hacer una segunda parte y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a, nuestros, a nuestro amado Padre Celestial. Bueno, entonces recuerda seguirnos eh, por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, yo, nuestro canal de YouTube, Hale un clic, haz campanita, suscríbete, suscríbete. Ayúdenos a compartir las buenas nuevas de reino de los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tienes un comentario, pon sus comentarios, dale la gloria y la honra dinos cuál, cuál ha sido tú, uh, ese ídolo que tú has tenido y qué ha hecho el Señor para transformar tu vida acerca de ese ídolo Bueno mis hermanos, nos veremos en otra misión, aquí en la Fe y Conquista uh, haremos una segunda parte de los ídolos ocultos dentro de las iglesias Bendiciones